¿Cómo porque cómo están? Espero que estén muy bien. se otro nuevo video que ese huevencillo de ahí es el personaje principal. Un caso. Ahorita les voy a enseñar. algo. Ahora espérenme. Muy bien. En este video vamos a hacer a Humpty Dumpty les voy a enseñar a hacer cómo pre hacer a Humpty Dumpty así que primero les voy a enseñar vamos a agarrar eh. vamos a agarrar los utensilios con muchos Humpty Dumpty aquí pero este es el que necesitamos Vale, primero un huevo. Cerramos. Primero necesitamos un huevo. Solo no lo puse en una vuelta para que no esté roto. Segundo paso. Pluma. Segundo paso. Mm, ¿Qué era, qué era, qué era? Esto ya no tiene, ya no ni tiene un montón. Mm. No los odian la leche del almendras, así que... ¿Tapa? ¿Por qué? ¿Se acuerdan que tiene un sombrero? Cato, Tienes que salvar a... ¡Aleganza! ¡Espera! ¿Acaso dije ganza dorada? ¡Aleganza dorada! Así que ella nos va a acompañar. La ponemos por... ¡Quírate de ahí! No estás en la cocina. Por aquí... ¡Uy! La ponemos por aquí... Aquí... La avanzadora la dejaremos por acá, esperenme. Humpty Alexander Thompson. Bueno, pues que ya tengamos los utensilios, vamos a preparar a nuestro Humpty. Bueno, ya le puedo pintar de acá un poco feito. con feo y el sombrero. Bueno, hasta luego, hasta el próximo video.